Y vamos a pescar a las tablillas una mañana bastante linda con algo de niebla ¿eh? mira seguimos acá nos encontramos con Darío vamos a dejar los autos pasamos todo a uno llevamos un fuera de borra 18 HP y bueno seguimos viaje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 No se ve nada con la niebla, kilómetro 112, ruta 2 Acá está carnada del cactus Hay gente, ¿eh? mira toda la gente que hay Tremendo De uno ¿eh? Mucha gente comprando carnada, el cactus la mejor carnada de la ruta 2 Día de niebla, hay cola ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué nos preparaste? <risa> para la ocasión, unos dientuditos. Claro. Qué, qué lindo. Para el... Vamos a tirar a, al peje, pero plan B. Eh, eh, eh. Por sí, ahí algún, ¿Alguna taruchita puede picar? Sí, eh, eh, puede ser, puede ser que sí. O sea, en Carnaval Catu hay de todo. <risa> para, para todos los gustos. la <risa> la que estamos. Eh, Primero sí. de agosto. <risa> sí, temperatura. Unos dientuditos hoy.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 al pesquero El Portugués, ahí está marcado Laguna La Tablilla vemos, pesquero El Portugués son 25 kilómetros, vamos a ver cómo está el camino aparentemente está bueno, ¿no? acá al comienzo, por lo menos, vamos a pasar 28 kilómetros más, listo, seguimos. Que... Bueno, llevamos a 25 kilómetros de tierra, ¿no? no 24. Al vamos a la izquierda. Queda un kilómetro. Buena pesca, bienvenido.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 Acá estamos con Valentín, el día que nos va a él, hijo de Matías, así que bueno, conocer la laguna como vivís acá. Vamos no, a dar suerte y un gran no, claro, claro. claro, Vamos por el peje primero. Vale. ¿Es bajito? Pero bueno, no Lo bajo lo. Pero... Muy oh, bueno. Puede ser que la. la sí. sí. Brazaladita por Brazoladita 15 centímetros, bien. Bien. Yeah. Mira arriba, vamos, está tomar el pique. Excelente, cómo andan esas pirpón, vos lo dijiste. Eh? El que sabe, sabe, un uh, buen pescado. Lindo, che. Perfecto, se dio todo lo que dijiste, hay que usar bolla ping pong para empezar. Excelente, agarramos el pique ¿eh? como si quisiera. una planchada palmó el viento un pique en la ping pong en la última eje muy bien vamos sacando igual un va a pasar ping pong que dijiste eh? es de tergopor o de eh, plástico a ver, sigue un poquito vamos oh, no. Ahí hay guía y hay pescadores, ¿eh? vamos. Vino arriba te pico. ¿eh? que era un dientudo y mira, un buen pescadito, acá en el, en el bajo, lo venimos a buscar, excelente. ¿Cómo la guardas en la tabla? Es, ese es el living del pescador, y bueno, algún pique también tiene que errar, ¿eh? Mira, ahí hay un bulito. mira Larga, 50, ¿eh? casi rozando el fondo. Buen pescado, que viste. Venía... Había que quejarse, nomás que no estaba pescando. Me iba a salir en el video. Al final salimos. Uy, qué bueno que se ve ahí. Bien, daría. Oh, oh, oh, oh. De pico? ¿Volvieron las naranjas mecánicas? ¿Cómo no? bueno arrancó el pique vuelta, por lo menos tuvieron éxito <ríe> Penita, la ah. pero sí son... criterio si sí, sí, sí, ya lo tengo sí, claro que sí, claro. no es que lindo aplique de costadito Opa, ya está eso si sí, está está está uy no, no lo clavaste no más lo clavaste me pareció viste como salió para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 no, todavía está vivo ese. No. Espectacular.